¿Qué es esta mierda? Vine a destruir su salud mental eligiendo niveles de mierda. ¿Eh? ¡Cállese! Nadie me gana. ¡Ah! ¡Ni a mí! ¡El camión! <risa>